muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo difuminar un video en movimiento en filmora vamos de una vez a entrar a nuestro filmora a seleccionar el video y voy a seleccionar las partes que voy a cortar de ese video. comencemos Ya que tenemos nuestro video, la parte del video que vamos a cortar, ese soy yo, y voy a difuminar la cara que aparezcan, que están en movimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir donde dice efectos, y en efecto, vamos a usar. El efecto que dice El efecto que dice face Como cara Entonces si le damos Dice Face Off Este va a seguir En movimiento la persona O el objeto Pero si, si ponemos mosaico Simplemente vamos a tener que seleccionar El punto hasta que La persona Deje de moverse no he seleccionado nada y ya vemos cómo está difuminando las caras. Entonces, proseguimos con el video. Vamos a difuminar esta parte. Tener en cuenta que este programa a veces presenta algunos errores y no puede difuminar todas las caras automáticamente. Pero sí tener en cuenta que hace un buen trabajo para difuminar. O sea, en la selecciona solo. Lo que tiene que seleccionar bien es... Eh, el vídeo para que él pueda difuminar las caras entonces vamos a ver cómo se ve y automáticamente cuando miro hacia adelante el programa eh, difumina eh, difumina vemos que no podemos arreglar esta función simplemente él selecciona de manera automática lo que va a difuminar Y como podemos ver, difumina. No es perfecto, pero sí hace el trabajo. Y así exportan su video y pueden difuminar una cara en movimiento. Si tuviera de frente, fuera mucho mejor. Es cuanto. Hasta la próxima.